Estamos aquí en la ciudad de La Laguna en casa de Doña María Rosa Alonso, una mañana preprimaveral 17 de marzo de 2007, y el objeto de esta, de esta visita es charlar, conversar con ella, más de su biografía que de su obra, no porque su obra no sea importante, que es importantísima, sino que creo que está, está ahí, todos la conocen, ¿verdad? Y próximamente podrán disfrutar de un recorrido biográfico y bibliográfico que ofrecerá la Biblioteca de la Universidad de La Laguna. Y bien, lo que a mí me encantaría es eh, empezar desde el principio, eh, hacer un recorrido cronológico, que usted nos cuente todo lo que tiene que ver con, con la intrahistoria de su dilatada y fructífera existencia y como testimonio de excepción de hitos importantes de la historia del siglo XX. Mi padre y mi madre eran hasta gente campesina, pero veo hasta aquí las generaciones, gente del campo, de la gleba, de la sábada, de, de, de cultivar el campo. Y mi madre, qué cosa, se encontró precisamente de Gran Canaria, una señora doña Lola Alemán, que estaba casada con don Nicolás Morincha, y vio que mi madre era una muchacha inteligente. Le dijo, oye Rosita, tú, tú, tú, ¿tú por qué no estudias de magisterio? Ay, doña Laura pues sí, sí, sí. Mi madre vio los cielos abiertos. Entonces le de Y mi padre, que no tenía carrera, él decía que era maestro de elemental de no sé qué. Pero mi padre, porque mi madre era una persona tan estricta que le parecía que leer novelas era una cosa donde las niñas perdían el tiempo. Lo que había que leer eran libros de estudio. Ellos eran tacorderos. Pero entonces mi padre y mi madre se levantaron de su generación campesina y les dio por leer, por mi padre, mi padre lo mismo vendía guanos de Chile, que vendía eh, la, la ilustración americana, hispanoamericana donde escribía doña Emilia Pardo Bazán y don Emilio Castelar. Estaban en mi casa las colecciones. Estaban en mi casa las colecciones de los bandidos célebres españoles. Estaban las civilizaciones de, de este francés. Ya eh, eso, libro atrasadísimo. Eh, este, no me acuerdo. Estaban novelas de Victor Hugo. Estaban novelas de Paul Feval. Y mi padre, ¿y mi padre interesaba eso? Que mi padre era un sujeto verdaderamente curioso. Era un poco un anarquista, pero sin bombas veía era un sujeto, ahora me he dado yo cuenta, digo, yo decía, mira que papá, que, que también quería un abandonado, que va, que va, que eh? era inteligentísimo, entonces ellos se salen de, de la generación corriente, de aquella gente trabajadora, pero trabajadora de asada, y ellos ya no se le van, y hacen en esa generación. y eso es lo que, por eso tiene razón Ortega cuando dice que la historia procede por generaciones, efectivamente, entonces eh, vivíamos en Guamasa, en Tacoronte no, en Tacoronte íbamos a ver a mis tías que tenían una panadería, que, no sabía, que eran analfabetas, pero eran las viejitas más simpáticas, que se pueden dar una broma. Y nos ayudaban mucho, nos mandaban pan, nos mandaban cosas, nos mandaban... Ten, tenían su pequeño lagar, hacían segurito, mis primos de arriba. Nos vinimos a Hugo Massa, pero Hugo Massa pertenecía a La Laguna. Entonces, mi hermana Nieves nos despreciaba, al figlio y a mí, porque decía que eran unos magos de tacuarte, y que ella era La Laguna. <risa> Teníamos una diversión con eso. Bueno, El caso es que vinimos y desde los nueve añitos vivo yo en la laguna y aquí enseguida yo lo tuve en un colegio de primera enseñanza porque mi madre y mi hermana nieve la madre de Nievitas que me llevaba a 11 años y medio, pues me cogía de mano y me llevaba para pasear al camino largo como yo de chiquita de la mano de ella. Entonces nos vinimos aquí, mi hermana ya era maestra, había estudiado aquí, mi hermana le gustaba mucho la laguna, no quería estar en, en, en la aldea, ella le, le gustaba estar aquí en la laguna porque aquí tenía sus... Y su novio y su historia, mi madre era muy simpática también muy graciosa, y muy buena persona. Así que con nueve añitos me vine yo, el, mi hermano Orfillo seguía estudiando, terminando allí el bachillerato mi hermana Nieves ya era maestra, ya ayudaba económicamente en la casa, y trabajando y haciendo sus cosas, porque mi padre era un loquito, que él entraba el dinero y salía por otro. Y así estuvimos hasta que, ya yo me hice una mujer, ahí entramos en el Instituto 1, ¿qué es lo que debe ser? No ha logrado nadie después de la República hacer un plan de bachillerato coherente, ni los socialistas, que no han hecho más que estupideces, lo siento en el alma, porque yo tengo ideas, no socialistas, pero sí sociales, yo no creo en política, no creo en nada, pero en las personas creo, ni en clases sociales no creo, porque es una farsa, pero las personas sí creo. A ver, mire usted, las misiones pedagógicas, lo que hacían. Mire usted, patronato de misiones pedagógicas. Vea usted lo que hacía la, la gente. Nunca se ha atendido mejor la enseñanza que en la República. El plan de mi facultad lo hizo Morente, García Morente, que después se nos hizo cura, porque le mataron un yerno en Toledo. Todo se explica. Eh, hay que entender todo. Y, y, y, y entonces, puf, cuando acabes tu trabajo, lávate las manos y coge el libro que has pedido en la biblioteca y lee. Recordarás siempre con placer estos ratos. Guarda luego el libro cuidadosamente hasta que puedas volver a seguir leyendo. Procura que al devolver el libro ya leído esté tan limpio como cuando te lo entregaron. Buena idea se tendrá de un pueblo donde los libros se leen mucho y se conservan limpios y cuidados. Esto lo decía el patronato de Misiones Pedagógicas de la República. Esto, o sea, los cretinos malísimos rojos decían esto. Qué cosas tan feas decían, ¿verdad? No es como la derecha que no dice sino cosas buenas. Bueno, se han empeñado un quedo, don Escobedo fue el primer rector, mienten, el primer rector catedrático fue don Ramón de Orúe, y nadie lo sabe, pero yo sí, porque era, tenía 11 años cuando fui a recoger un diploma en las manos de don Ramón de Orúe, que fue el primer rector de carrera aquí. Y usted sabe cómo lo llevaban los estudiantes, don Magnífico, y fue el texto que ahora tienen los rectores, Magnífico, señor. Qué curioso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, pues todo doctor, nuestra tur turría, la, la, la, la jurria nuestra de esto, lo llamábamos el magnífico. Bueno, pues ese, don Ramón de orue vayan ustedes a la universidad, a, si es que existe alguna huella de él, estuvo como un curso, porque ya estaba don Adolfo Cabrera Pinto, en Sevilla, el pobre, se murió enseguida de, de nostalgia. Lo, lo veían viejecito eh, en, en el Parque María Luisa, eh, muriéndose de, de nostalgia. Y dijo Don Ramón de Orgo, dice, Alguien recordará con nostalgia el día de hoy en un rincón sevillano. Y todos dijimos: ¡Oh, qué bien! ¡Qué magnífico! <risa> Esa cosa. Yo recogí el diploma con un ceñito de, de matrícula de honor. No me dieron. Aledo sacó. Aledo ha sido el estudiante más brillante de todas. Sacó matrículas de honor en todas las asignaturas. Yo no. Yo saqué 11 o 12, pero al lado de él. El sacó, yo no era tan buena como era Manolo, Manolo era un estudiante, de matemáticas, de literatura, de todo. Se lo comió, como a Saturno a sus hijos, la isla. Era todavía un poco aldea, Madrid era un ocho, pero no, ya empezaba. Madrid empezó a hacerlo con la República. Madrid cuando tenía la, la, la revista occidente, yo estaba Ortega, ya estaba Diego Castro, yo estaba Montesinos, y estaba Besteiro, y estaba mucha gente. Y bueno, y estaba también Pemán, que todavía no se había vuelto, Pemán estaba bien, estaba, mire usted, grandes amigos míos, Tomar, que, que fue el traductor alemán cuando vino Hitler, que no podía aguantar a Franco, en el fondo... Hitler salió aterrado. Lo loco, pero salió aterrado. Y, pero mi amigo Tobar fue buenísimo conmigo, un caballero. Se hizo rector de Salamanca. Y este, el, el rector de Madrid, Pedro Lainentralgo, Entralgo, que es un gran señor. Pedro Lainentralgo Entralgo, yo lo he visto pasar a él, la misma persona que se ponía la camisa azul y dirigía a Escorial, una revista bastante buena, en enero del 33 me dieron una bequita en el cabildo de 50 duros, 250 pesetas, las que faltaban para las 300 me las mandaban mis tías de tacoronte, con su pan, haciendo su pan me mandaban ellas lo que me faltaba, porque en mi casa estaba, teníamos lo justo, bueno. Pero yo era una ricacha comparada con otra gente, entonces me las llevaba. A la calle San Bernardo, a un cine de seis perras, de 60 céntimos, los sábados, inventaba las chiquillas todas, éramos tres o cuatro amigos, vamos así. Las tenía tenían menos dinero que yo, que ya era ser pobre. Y entonces yo, yo funcionaba como si fuera rica. Digo, vamos ya, vámonos al cine, siempre sí, sí, nos llenábamos de pulgas, porque en la calle San Bernardo no era, no era la gran vida, claro, eso era más caro después fuimos ya pro, progresando un poco más, pero al principio estábamos todos a, a 250 cada una, bueno pues entonces caí con suerte, me encontré gente simpática me encontré chicos amables enseguida hice amistad con, con, con Tobar que entonces era Tobar estaba entonces becado por la república después se hizo fascista pero estaba becado estaba Tobar, estaba Ley estaba el poeta Luis Rosales, un gran franquista que no escondió bien a García Lorca. No lo quiso, lo que lo mataron, ni mucho menos, pero no lo escondió bien. Estaban en la residencia de estudiantes, en la calle El Pinar donde estaba dando las misiones pedagógicas la República, El señor Jiménez, que tenía unas chicas bellísimas, eran compañeras mías, pero estudiaban historia, no era mi sección de filología. Soledad Ortega, la hija de don José, siempre muy pagada de ser la hija de don José. Don José era don José, y sus hijos eran sus hijos, y sus hijos ni se parecían con su padre, ni su padre se parecía, tenía nada que ver con sus hijos. Y el padre que conocíamos mejor, Julián María conocía mejor a don Julián que los hijos de él. Eso no dice nada. Eh, don José nos decía, cuando yo llego a mi casa, me quito el gabán de filósofo, lo cuelgo en la percha y me convierto en un padre de familia. Don José estaba un poquito harto de muchas cosas, pero los niños creían que como eran hijos de don José, tenían bula. Y los chicos de, de Díaz Canedo lo mismo. Los niños de papá, también eran, en la época de la República, aristócratas del republicanismo de sus papás. Y sus papás eran unas personas y los niños son otras. Ramón, Ramón. Gildo Roldán era la luz, el que le besaba la cabeza la frente a los, obre, a los ujieres de la, del Senado y del Congreso. Y le decían, pero Ramón, ¿por qué le das besos en la frente al consejo? Y dice, ¿por qué se nos lo mandan de gobernador para Canarias? Ese era Don Ramón, oh, inteligentísimo, dolzón. Decía Max Auge, el otro día lo, lo citaba yo, que uno es donde hizo el bachillerato No es verdad. Ah, eso eso decir es decir desde la gente. Será muy bonito a veces, pero no es verdad, no es verdad. Uno es donde está a gusto. Uno es donde está a gusto. Bueno, yo debería en ese sentido, y yo quiero mucho a mi tierra. Pero a mí me ha hecho más feliz Madrid que mi tierra, porque en mi tierra me han zumbado. Con razón, a veces con razón. Ah, porque yo también soy, como decía Leoncio Rodríguez, usted María Rosa que es muy combativa. Tenía razón, porque yo era una jaimita, yo era muy jaimita. ¿Para qué no va a matar? Sí, porque si no lo reconozco, que soy imbécil. A su toque en el verano del año 36. Yo vine en junio en vacaciones y el alzamiento fue el sábado 18 de julio de 1936. O sea, un mes casi de antes. Si me pilla en Madrid, mi vida hubiera sido otra cosa, porque me hubiera ido a México con él, me hubiera ido, sabe Dios. ¿Sé usted? Las fechas sí son importantes en la vida de una criatura. Pero no, estaba yo aquí, mi padre estaba vivo, mi madre estaba viva. Viva, estaban todos vivos, vivimos en esa calle de La Carrera, como les digo, me quedo en la laguna, viene el movimiento, tengo que estar aquí, no sabía hacer nada, a mí no se me caen los anillos, por eso no los uso, pero sé fregar muy bien, no, no sé cocinar, pero friego divinamente, una chiquita, lo se llamaba antes una criada de dentro, el limpio polvo muy bien, me tiro esto, ya, ya, ya no puedo hacer nada. Bueno, entonces me quedé en la laguna ayudando en mi casa, dando clases particulares porque estábamos económicamente mal. A mi hermana la castigaron medio sueldo, a mi madre la castigaron medio sueldo porque era madre de un diputado del Frente Popular. El pobre Rodríguez Figueroa y Guetón, que tenía 30 años, que no había hecho nada en política, lo pillan en el ESO, lo meten en ESO y lo tiran al mar, lo tiraron al mar y ahora se... Co están disgustadísimos porque se están sacando los huesos de esta pobre gente en la palma y en todas partes, que los asesinaron cuando decimos, ha desaparecido. Hubo un señor muy simpático que se metió en un armario, pero no porque fuese transexual, <risa> trans <risa> sino para esconderse. Y la familia con tanta habilidad, sé quién es, se lo metían en el armario cuando iban a hacer registro y nunca lo encontraron. Y se pasó toda la metido en un armario. Sé quién es, pero me lo callo. De manera que la cosa, la cosa tiene bemoles y yendo despacio se descubre con la cortina la realidad de la vida. Hay que hablar mucho, hay que dar mucho, porque mi casa estaba entonces en la calle de La Carrera. Allí, en aquella casa, pues viví y allí me pilló en vacaciones yo iba a terminar mi carrera el año 1937, cuando la gente se estaba matando ya. Entonces tuve que esperar y hasta el mil... Tenía una bequita del cabildo, porque mi casa ha sido siempre de dinero muy modesta. Yo he sido una persona pobre. ¿Qué le vamos a hacer? <ríe> es una forma de ser. Pero, como decía aquel, pobre pero honrado, es decir, procuraba yo eh, tener dentro de mi menesterosidad económica una dignidad personal. Soy bastante sensible para la dignidad personal, no la mía, que procuro sostenerla, sino de las demás personas que me merecen respeto y consideración. Yo no estaré de acuerdo con sus ideas, pero eso no importa. La jefe de falange aquí en La Laguna se quitaba la camisa azul para ir a verme a mi casa. Y no tuvo nunca inconveniente en ir a mi casa sabiendo que yo era roja. Eso no se olvida nunca. Eso hay que vivirlo. Y Manuel González de Aledo, que era de misa continua, era de misa todos los domingos, y fue el amigo más noble y más generoso. Incluso económicamente, él y Remedios, que es una santa mujer. Y Manolo para mí ha sido la persona más noble, más generosa. Económicamente incluso. Yo lo he ido pagando, después dando clases de 50 en 50 de euros, porque me quitaron la beca. Y para ir a Madrid yo necesitaba en aquella época 3.000 pesetas. Eso era una cantidad muy grande. Yo no estaría dónde sacarla. Y Manolo me lo prestó. Y le digo, y si me muero, dice, pues más pierde usted. Porque ahí está su madre y su padre. Todavía bien mi padre Digo, bueno, ¿y puede pasar algo? Y dice, pues pues, pues, pues, pues nos aguantamos, no se preocupa, más o sea, usted no se muere. Y se acabó. Me pilla la guerra aquí. Y entonces yo me di cuenta que esto se acabó. En mi caso no había un céntimo. Y yo entonces, me llama don Elías Serra y me dice María Rosa, ¿quiere usted darlo en latín? Y digo, don Elías Y yo, no. Aquí el, el, el rector es, es enemigo mío, y además tenía razón porque yo había hablado en contra de él, con el señor Escobedo, porque era carca, era el, del, el individualismo desfalleciente. Yo me di cuenta desde que Barcelona se, se entregó, dije, la guerra se ha perdido. Y entonces dije, y, y le dije en mi casa, esto es para siempre, Franco. No se va nunca. Mi padre se murió pensando, el pobre ese mismo año se murió. Y dice, eso, mira, María Rosa, Franco está tan perdido como yo. Y yo le dije, pobrecito, que te lo crees tú. Yo sé que en 40 años la vida cambió y al final ya Franco se suavizó un poco, no mucho, pero porque era un hombre mediocre, que es lo malo que se puede. Yo soy una mujer mediana, pero nunca mediocre. No es lo mismo, mediana porque mi cultura es mediana y tengo muchas lagunas. Pero no soy mediocre, soy una persona entera, lo que soy es mediana, mediana. Bueno, pero mediocre no, pero Franco es mediocre. Está retratado de espaldas solo en el Palacio de Oriente, viendo pasar aquella multitud de mentecatos con los plaudillas de todos. Y digo, ¿y por qué dicen que los españoles no se pueden gobernar, que si es facilísimo? Claro, pues era facilísimo, se cargaba al que le molestaba y se quedaban tan tranquilos. Dice, o sea, este, este. Hasta, hasta él murió en el 75, nunca me olvidaré, en el noviembre me pilló en Madrid y me eché a llorar. Y me acuerdo que estaba con María y la mujer y otros amigos, estábamos viendo como la televisión, entonces cuando ya no la televisión se inventó mucho más tarde. lo vimos pasar el entierro y lo pintaron. Yo conozco que Franco se murió cuando le dio la gana. Pero, decían, pero cuando Franco se muera y decían, ¿tú sí o no, ¿Eh? ¿Y este corría por Madrid? ¿O no? Y decía otro, pues a lo mejor, así, ¿Ah, porque no? Él mató. Porque los otros eran de ideas, el Hitler y el Mussolini, era uno fascista el otro. Y este adoptó con falange para disimular que era camisa azul y que el requete y que el gorrito de esta, para los vascos. Pero Franco no, Franco era un militar que ganó la guerra y él ganó la guerra, y por eso no se fue, porque un militar cuando gana la guerra no se va nunca. Y Me, me, me revienta ser hipócrita, lo que pasa es que cuando las cosas no me, no me gustan, me las callo. Yo soy un poco la generación que estaba frente a la dictadura, la que no sé porque todo el mundo no se pudo ir enseguida. Yo, por circunstancias mías familiares muy tristes, tristísimas que las quiero omitir porque son tristes, pues en esas circunstancias yo no me pude ir del país, salí muy tarde cuando pude, una de las razones, primero que no me dejaban ir, segundo que yo estaba vigilada, lo que pasa es que estábamos callados, la mitad que se quedó aquí y por eso es la generación de gente callada. Dice, María Rosa Alonso sí es roja, pero no dice nada. La pobre. Cualquiera cualquiera se atrevía a juzgarse el tipo. Les dejé también una revista de las Humanidades, siete tomas así, que los venezolanos me lo agradecieron mucho porque es buena gente. Los venezolanos tienen muy buena gente. Habrá sinvergüenzas como los hay aquí. Pero ellos son muy... De, los que yo he tropezado les estoy sumamente agradecido. No tuve ni un sí ni un no con aquella gente. Y pues, fue a Era un judío argentino magnífico. Sabía más, más filología que yo, desde luego. Y me dijo, María Rosa, venga para acá para que me diga, ¿cómo se dice son canarias? Fala, digo, pues mire... Don Ángel se dice tal y tal y tal, y yo le enseñaba y él me enseñaba cosas. Así que Rosemblad fue una gran persona. Yo me he tropezado con buena gente, he tenido suerte, porque me he encontrado con gente muy fina y muy buena y muy atenta. Don José se dio cuenta de que esto se perdía. Y él se dio cuenta, no, yo no hubiera vuelto tan pronto a España. Si sí, yo soy Ortega, claro. Pero Ortega era más listo que y dijo, esto como lo digo yo, sin llegarle ni así a Ortega, pero tú digo, este Franco es para siempre. Y Franco, y Ortega me lo dijo, fui una vez que él fue a visitarlo, al llegar a la lección quinta que estaba explicando. Y me dijo, ¿ha visto usted a María Rosa cómo se ha puesto al gobierno? Y yo le dije, don José, ¿y usted qué quería? ¿Qué quería Ortega? Que Franco. La... No, no, porque empezó y, y de una conferencia la Ateneo, y ya la lección, a la, la clase quinta le mandaron un recado, y don José tuvo que atascar el freno y callarse. Que fue cuando creó el Instituto de Humanidades, de él con Marías, pensando que iba a tener gente. Pero la gente se embriaga con su poder, y él creyó que como era Ortega y era. El, dijéramos, el, el, el, el jefe intelectual de toda España, porque se ha vivido un hombre de, de, de, una, de, de, de una entrega de todos los intelectuales. Es que Ortega cautivaba. Mira que era feo, ¿eh? Sí, feo y patriotista y tal, pero se olvidaba usted que era feo y tal. Tenía además una voz embriagadora. Esas poses con vientres y nodos. La voz de una persona es decisiva. Era María Zambrano de la... era repulcana. Sí. Y María Zambrano estuvo en Cuba. Sí. Mi amiga de... Y María Zambrano sí. no, coqueteó siempre con sus años. <risa> Fíjense si era... La era turbadora. La... Era, era una mujer encantadora. Una mujer cultísima. Una mujer que sabía lo que decía. Que tenía un concepto literario de lo filosófico. Eh, y que tiene un libro muy bueno, tiene El Horizonte del Liberalismo, y estas últimas cosas que ha hecho son muy buenas. Ella era ayudante gratuita de Ortega. Hacer gratuito, entonces, eso era una bicoca. ¿Sabe lo que era hacer? Aunque fuera gratis, la gente se, se daba lo que no tenía por ser ayudante de Ortega o de Américo Costa o de alguien. Pero María Zambrano, María Zambrano, una mujer estupenda con un talento tremendo si no hubiera venido la guerra hubiera sido catedrático por posición. Entonces ser catedrático por posición era una cosa muy difícil y de la central que no había más que no, no se hacía el doctorado sino en Barcelona en Madrid y los demás. no había más que 12 universidades, 12 y después se fue a México y estuvo en México, fue profesora en la universidad. Y ella la pobre se ganó su cosa. Pero ella en el fondo, como se dio cuenta también igual Cortega, que, que es Franco, era para siempre. Hubiera vuelto si le ayudan. Pero los que podían ayudarle, le dije María, es que no pueden. No, no pienses que es una ingratitud. Es que ellos viven de casualidad. Es que tú no sabes cómo está aquello. No te vayas todavía. Pero como es Franco, es para siempre. Alguna vez puede ser. Y la pobre vino, pero ya, ya había muerto Franco. ¡Oh, qué fiera, Madre Santa! ¡Oh, estuve tres, tres noches sin dormir, preso, preso, preso, eso. Un día Le quería pedir, yo mi bibliografía, eh, maestro. Nos hizo un curso sobre Quevedo y no lo hice. Don, Don Américo tenía un, un carácter espantoso. Se me acerco a pedirle bibliografía Al Don Américo. Le digo, oiga Don Américo, señorita, oiga, se le dice un camarero. Ay, madre mía, pero veo por qué, tampoco fue Y ahora el chiquita de 20 de 21 años, Jesús. A mí se me cayó. Digo, ay mi madre. Sí. es que, mire, don Américo, dialectalmente. Nada de dialecto, yo también soy de Granada. Y yo la querría mandar a usted a Upsala. Sí, sí. Me quería mandar a Upsala con la otra. Sí. Upsala, si sí, yo me hubiera oído a Upsala, si, no, si no viene en la guerra. Sí. A Usala, donde fue Matico Agular después. Era republicana y se largó, la por ya se ha muerto también. Ay, se me ha muerto tanta gente. Bueno, digo, Don Américo, es que... No, nada, nada. y usted que... Eso hay que revisarlo. Y en clase, por eso en clase no se me escapa una fe, leyendo. Y leyendo no me lea usted con el AS. la S. La S es ese antes dialectal, yo también soy ese antes porque en Granada tenemos una paz. Pero eso lo he olvidado, eso es para andar por casa. Aquí en la universidad tiene usted que hablar lo mejor que pueda el castellano, señorita. Que yo también hice un esfuerzo y lo no va a usted más que yo. Ay, mi madre, yo digo, no se abre la tierra y me traga porque esto, estuve tres noches sin dormir. Digo, esto, esto, esto me, me mete un catre, me suspende eso. Este hombre me mata. Tres noches sin dormir. Tres noches. A palo seco. ¿O tú vas a volverme? Digo, me voy porque con este hombre en contra que es el que manda en la percepción de letras, porque Ortega era la sección de filosofía, que era la mejor. Allí tenían personal, pues estaba Ortega, estaba Morente, estaba Caos, estaba Mesteiro, había algunos catedráticos. Y allí estaba, bueno, porque Morales, el profesor, era más flojito, decía mucho cuento, pero era más flojito. Estaba un vecino que era pariente de, de, de Lorca, con cuño de Lorca, que se lo puso sobre López me enseñó López Montesino, maravillosamente, las cosas que yo sé de López se las debo a él, así como el poco de latín se lo debo a mi maestro Millares, yo le debo a todo el mundo mucho. Entonces digo, y mi madre me dijo, ¿cómo, cómo, ¿cómo avanzo yo a este hombre? Pero bueno, ella estaba calladita la boca, y después al final no, se olvidó, Maravilloso. Se portaron mal con él. La obra que ha hecho Millares, Carlos. La veo bibliografía. Eso es una maravilla, pero se nos ha muerto en la C. Terminó con Cairasco. Pero don Agustín el Pobre ha sido un maravilloso persona. Y yo le debo el poquito de latín que sé, porque me lo explicó pedagógicamente. Y sé, tengo una fórmula para enseñar las declinaciones que en una semana. En una semana se quedaron chiquillos aprendiendo. Aquí vino un hermano de la mujer de Mainar, que era italiana, que se iba a examinar. Al cabo de dos meses traducía a César. El no porque yo fuera buena profesora, yo le tengo cariño a la enseñanza, sino porque el, régimen, el el sistema que me enseñó Don Agustín lo apliqué y es fantástico. Para enseñar las declinaciones, para enseñar las declinaciones, para enseñar las cosas. todos somos jodos, lo que pasa es que estamos aquí matados, ¿eh? ¿quién no tiene un antepasado Sino, Aquí lo difícil para nosotros es demostrar que somos guantes, ¿cómo lo demostramos? ¿Usted me quiere explicar cómo? Pues búscame las partidas, ¿Oh? ¿Oh? Oh, pues, pues, pues, pues, es que yo antes en antes, antes la realidad una cosa que me quedo con los ojos cuadrados como dicen los mexicanos, claro que sí, todos somos jodos, los pobres Juanches estaban ahí. Lo, lo milagroso de esa gente es que se conservó. Desde, posiblemente desde el siglo segundo o tal vez el tercero antes de Cristo, estaban aquí. Yo no lo sé. Eso sí, hay aquí ya gente que sabe de eso. Más que yo, desde luego. Hay muchos de este muchachos tejeres. Yo le llamo muchachos un señor, pero como para mí son todos muchachos porque son jóvenes. Y, y, y se sabe, y, y es un hombre sensato. Y ellos sí saben, aquí hay una buena cantera de gente que sabe. Algo sabe más que yo desde luego poner los conquistadores 998 en fila ahora entonces cuando hice la tesis no había no había internet eh, no había esto ¿Tú sabes lo que, me costó más que hacer el libro Tú sabes lo que es poner todos los conquistadores por orden alfabético y ¿Ah? dice, no lo no, no, metes en la máquina muy, y, y te sale por el otro lado ahora pero es que cuando yo lo hice en el año 50 no se había descubierto todavía eso Vaya mérito, entonces, entonces sí me doy yo mérito, me sí, sí. ha que tuve mérito. Los sí, sí, tuve que poner en fila, le hice una papeleta a cada uno. Después los alfabeticé. Y vi los que colombiana, los guerra claro, porque eran los que pagaban, ah, eran el mecenas. Yo, por ejemplo, pienso que el mensaje maravilloso, el que vendieron, que lo hemos perdido en, en, en Padova el più bello. Saracino, como lo llamaba Sedano, que, que que maravilla, ese hombre se nos perdió, tanto nacionalista como hay aquí. Le digo, vaya el muchacho, si yo tuviera 20 años menos, me gastaba ahora que tengo unas perritas más, me estaba seis meses en, en Venecia, me, me buscaba el cronista que tiene que haberlo allí, me entendía con él, porque tuvo que haber llamado la, la, la, la atención a aquel guanche, Pio como decía San que fue a la procesión parecida a la a, a después, que le pintó después, que lo tiene Antonio Romeo. Pero eso ya viera, porque a Viera también se lo comen y se lo callan. Hay gente que digo, ¿Y entonces digo, esto te lo ha tenido que decir Viera. Efectivamente, Ojeo Viera ya viera sabía que habían regalado los CMS, lo que él creyó que era incómodo. Yo he estudiado después a Zaruto, antes Antonio Romeo, que es el último buen historiador, de, que él, su libro, que si no hubiera escrito nada más que la historia, la conquista de Tenerife, era un libro espléndido, aparte de ya de un libro de consulta como son la piratería, de los, los, seis, los cinco volúmenes. No he visto una criatura que disparate más que Juan Álvarez Delgado. ¿Usted cree que se puede fundar? Él dice que llegaron un barco, echaron aquí un polvo, aquí... Aquí unos cuantos salieron en Lanzarote, otros cuantos en Fuerteventura, otros cuantos en Tenerife, otros cuantos en Gran Canaria, otros cuantos y así vinieron los guantes. ¿Usted cree, ¿Usted cree que eso es serio? Pues, ¿Se puede decir eso? Pues lo ha escrito él y la gente con la boca abierta. ¡Ah, que lo dijo Juan Álvarez! Claro. Don Benito Pérez Aldo no tiene ni un episodio nacional que se refiere a Las Palmas, no la cita para nada. Aunque mi queridísimo y admirado Pérez Vidal, el pobre con su afán de sí y detalles, claro, pues se un muchacho no se fue como, como el padre Angeta que se fue con 14 años. Eh, don Benito se fue ya con 21 y por eso dejó el título de bachiller en la laguna porque no le interesó. Desde que llegó a Madrid, inventó Madrid y toda la gente dice el Madrid de Galdós. El Madrid dice, ah, era canario, igual, en Madrid, para es, es de Madrid, Galdós saldría. Y, y decíamos muchas veces, ¿dónde vas a ir de visita esta tarde? Digo, al Madrid Galdosiano. Y vemos al Madrid de Galdós. Claro, se hizo Madrid, eh, eh, todo eso. El Fortunata y Jacinta parece que, que se ve en la Plaza Mayor, que es una gran belleza. Pues no, no se preocupó de nada. Y aquí están viviendo a costa de Galdó tantas y tanta gente y Galdón no les hizo caso y además era republicano y además hacía lo que le da la gana y además fue amante de doña Emilia Paradozán ¡Ya está! 13 fue una buena persona pero no cuando, cuando vino aquí era una buena persona pero después fue un sinvergüenza porque aceptó a Primo de Rivera padre así que para mí, yo no soy monárquica yo ahora Estoy conforme con don Juan Carlos porque es un hombre que sigue al pie la Constitución. Y cuando me dice la gente, pues don Juan Carlos debe intervenir, digo no. Intervenir no, cumplir la Constitución y nada más. Lo que la Constitución le autoriza. Sabemos que los borbones son como Dios los hizo, así que niente de afares. No señor, él está ahí muy bien y hace un papel, un hombre que sabe la lengua, pero es nuestro ministro exteriores va, es discreto, tiene sus fallillas, como todos las tenemos, pero caramba, algo perfecto no hay nadie. Hay que leer los evangelios, yo los tengo al lado del Corán, hay que consultarlo el Corán también, el Corán tiene una sura, esta que no me la he inventado, Ah, esto es muy curioso Mire, mire lo que dice La sura, esto que no me lo he el, el, el, el, el Corán tiene las sura es nuestros capítulos Y la leya es nuestro párrafo El párrafo 38 Y la leya, el párrafo cu cuarto La leya 38 dice Los hombres son superiores a las mujeres Mire, pero yo no lo he inventado, ahí está. O sea que, no, son cuentos. Ah, ah, pues esa es la que nos espera. Y hemos convivido con ellos ocho siglos y así vienen los machos españoles dándonos a los y nos están matando ahora a tiplén. Por fuera también matan alguna, pero no tanto. Los hombres hablan mal de las mujeres casi siempre y de fútbol. Me refiero al hombre vulgar. El hombre inteligente no ha hablado, es el mejor que nosotros y como mandado siempre, porque Dios en todas las religiones es hombre. Y ella siempre le decía en sexo, gustenos o no nos guste hay que tragarlo hasta, hasta oh, yo creo que pasaste este siglo y siguen ellos mandando, y si no, ya lo verán ustedes y sus nietos. Más vale que un, un profesor sepa poco, pero lo sepa transmitir. Había gente que sabe muy poco, pero tienen un don de comunicación tan grande que dice usted, yo le, a este hombre le, le, le entiendo perfectamente, porque es un hombre que sabe transmitir y además le gusta, porque el maestro, como el artista, tiene que tener vocación. Si no tiene vocación es mal maestro. Es convertista. La gente no sabe, no tiene su sentido histórico, porque hace falta tener cultura, conocimiento de las cosas, de lo que es el mundo, de lo que es la vida. Hay que saber geografía. A veces estoy, un día me nombran unos pueblos, ahora estoy aprendiendo una cantidad de geografía, de pueblos de África que yo no sabía cómo les han cambiado, al Congo, la han la Rhodesia y todo, cuando todo era Roda, y ahora es otra cosa me arman unos ríos, pero tengo mi cuadrito y estoy aprendiendo geografía a estas alturas de mi vida, porque yo no leo una página de un periódico si no entiendo lo que es, me voy, pierdo el tiempo y una palabra en inglés que no conozco, voy enseguida, yo no conozco el inglés, sino de cocina, de how do you do, igual like. Azar destino y carácter. Decía Dilltey, el filósofo alemán, que forma la rama del hombre, azar, usted va por la calle y le cae una ansieta en la cabeza y la mata, y usted eso no lo puede evitar. Destino, nuestro destino es morir, y lo sabemos, y carácter, eso es lo humano, el carácter sí nos hace. De aquí que una persona con carácter, esa es la que hace su propia vida, y de hembra pasa a ser un hombre, y de macho pasa a ser un hombre. La amistad es una cosa distinta, amistad y el amor es una cosa distinta. Hay señores que se han acostado con 50 señoras y no se han enamorado jamás. Se queda mal macho, el macho no se enamora, el que se enamora es el hombre, los hombres se enamoran. ¿Que eso va a durar eternamente? Eso es exagerado porque nosotros, el destino humano es morirse. Yo no creo en esa guadaña que inventó la cultura judeocristiana para asustar a la gente y aparece envuelta en una sábana un esqueleto, los chicos cogían cogíamos un miedo espantoso. La vida tiene esa vueltas. Casi nadie es feliz. En La felicidad, lo que tenemos son ratos buenos, ratos felices, pero felicidad no existe.